Eh, yo te diría, y yo les diría a ustedes, chicos que están escuchando, que están viendo, la oportunidad de estar en la red de caminantes y en la red de jóvenes es amplísima, en varias cosas. Uno, es la oportunidad de ustedes reunirse y ustedes ponerse de acuerdo para decidir qué quieren hacer, qué les gusta hacer, y por supuesto, si tienen dudas, también preguntar y decir, tenemos estas dudas y queremos que nos orienten en este sentido, porque queremos hacer esto, ¿se puede, no se puede? ¿Por dónde? oportunidades para agarrar y decir, vamos a hacer este proyecto, necesitamos el apoyo de estas instituciones, necesitamos adultos que nos ayuden con esto, y la oportunidad de hacer prácticamente lo que ustedes sueñen, de verdad. La red de jóvenes hoy, los rovers en el movimiento Scout, son, son los líderes del movimiento si ellos lo deciden, ¿No? necesitamos rovers con... Todo el espíritu scout, con toda la luz que tienen, necesitamos roberts que ustedes se decidan a hacer los cambios que realmente siempre han pensado que se tienen que hacer, pero necesitamos que estén unidos, que realmente, realmente digan vamos a hacer el proyecto y no nada más se reúnan una vez y digan ah, no funcionó, realmente necesitamos que se decidan y sabemos que lo pueden hacer. La, la Red de Jóvenes hoy es el espacio para que además de que puedan hacer proyectos, para además de que se puedan reunir para cotorrear, para verse, para, para fortalecer la amistad ¿no? y, y entender que la hermandad de Scout no es pues, nada más entre grupos, sino que es mundial, la Red de Jóvenes hoy es el espacio para identificar precisamente ese liderazgo que tenemos, ¿no? ese potencial tan grande que tienen hoy los caminantes y los rovers, ese potencial tan importante de los líderes que en un momentito, poco en un poquitito van a ser los líderes que van a estar al frente de las secciones, de las provincias, de nivel nacional y en muy poco de nivel regional y de nivel mundial. Así es que, mira, yo sé, y te lo puedo decir y te voy a poner el ejemplo, lo platicábamos hace ratito y yo sé que me estoy tomando tiempo de más, pero te puedo poner un ejemplo muy muy claro de la red en, en Nayarit. Cuando se fundó la red Ambiental Scout, un joven de Nayarit, Cristian, me escuchó ¿no? y me dijo, a ver, ¿qué es eso de la Red Ambiental Scout? Le platiqué, era igual, joven, y decidió organizar un grupo de caminantes, los caminantes se, se juntaron, hicieron la Red Ambiental Scout más fuerte de todo el país, ganaron un premio, se fueron a Suecia, representaron a México como Scouts con este proyecto de educación ambiental que era de PET en las escuelas, y bueno, pues, fueron el ejemplo y de ahí se detonó que la Red Ambiental Scout permear en todo el país, así es que los caminantes de Nayarit hicieron eso, así es que imagínate lo que creo de los caminantes y los rovers de Nayarit, ¿no? yo creo que los rovers en todo el país son un ejemplo a nivel global, nuestros rovers, nuestros caminantes, por supuesto que son el ejemplo de la juventud, son lo que queremos que los jóvenes sean, pero además, yo sé que dan, pueden dar muchísimo más de lo que dan, no porque estén detenidos, sino porque tienen... el espíritu y por supuesto todo nuestro apoyo para hacerlo. De verdad yo me siento muy orgullosa de nuestros rovers. Tienen todo el espacio para hacerlo. Me siento muy orgullosa de nuestros caminantes porque hay muchos jóvenes allá afuera que no tienen la oportunidad de tener amigos como la tenemos en los Scouts. Hay muchos jóvenes allá afuera que están involucrados en el crimen organizado. Entonces ver a nuestros jóvenes tan sanos, tan alegres, haciendo cosas como las que están haciendo ustedes, que además definitivamente, y, y, y lo platicábamos como y yo, los rovers, los caminantes, los scouts, la manada, la provincia en Nayarit, los grupos en Puerto Vallarta, en Tepic, en todo el estado, la verdad es que los scouts en todo el país hacen la diferencia en la juventud. Felicidades.